Y a a desde el lugar bueno donde hablo es desde el paradigma de la que física de la salud del Ministerio de Salud que está luchando por este epidemio que son las enfermedades crónicas no transmisibles que son las que se llevan el 82% de las muertes a nivel mundial y no solo muertes que son las, además el 75% de ellas prematuras la gente que muere antes de lo debido, sino que son enfermedades de que tienen muchos implicantes en la calidad de vida. Esto es el final de la historia, o casi. Pero antes de esto hay un comportamiento que lleva a estas causas por muerte que son fundamentalmente la inactividad física, la alimentación no sana o mal sana, como se llama, las pauláticas perjudiciales, el consumo de trabajo y el uso nocivo del alcohol. Esto lleva a una situación intermedia que seguramente muchos de nosotros conocemos en adultos y no tan adultos, ya no están empezando a aparecer las niños, niñas y adolescentes, que son hipertensión arterial, el sobrepeso y la obesidad, la y la hiperlipidemia. Este es un es estadio intermedio antes de llegar a las enfermedades crónicas. Este es el paradigma donde estamos plantados y por esto es lo que luchamos lo que les voy a hablar hoy es de la obesidad infantil porque ese es justamente uno de los puntos en los que nosotros estamos viendo que podemos hacer algo desde la actividad como podemos ver acá en el estado de ahí esto sería el eje y sería el IMC y esto serían los años, las décadas este es a nivel mundial esto es en Latinoamérica y acá se ve como esto sería sobre... bajo peso, o sea, desnutrición, bajo peso, peso normal, sobrepeso y obesidad. Y aumentando. ¿Cómo fue en las décadas? Aumentando la problemática. Hacemos acá un corte. Lo que es la desnutrición que fue bajando y el bajo peso. Y fue aumentando la función de sobrepeso y obesidad. Se están invirtiendo. Y esto en Latinoamérica es aún más grave. Y es una problemática que está sucediendo en todos los países, no entendiendo el nivel de ingresos, que es el otro de los problemas. En el mundo, el 18% de los niños de entre 5 y 19 años, niños y niñas adolescentes, tiene sobrepeso o obesidad. Actualmente, según la encuesta nacional de factores de riesgo en Argentina, el 31.1% de los adultos tiene sobrepeso y el 20.8% tiene obesidad. Y en adolescentes, que es la otra encuesta que compartimos también con, con Uruguay, el 28.6% tiene sobrepeso de hicimos de obesidad de los adolescentes. A su vez, este es otro de los estudios de Lancet que salieron actualmente, en 2018. Este es el nivel de insuficiente actividad física. Entendiendo insuficiente actividad física como para adolescentes y niños adolescentes, 60 minutos de actividad física. Se intensifica moderada y vigorosa todos los días de la semana. Eso es, si vos no cumplís con eso, entonces sos insuficientemente activo. Si cumplís, entonces sos suficientemente activo. En adultos mayores de 18 años, los puntos cambian. En realidad, no son los 60 minutos diarios, sino que son 150 minutos de actividad física moderada a la semana o 75 de actividad física vigorosa o una combinación entre ambos por lo tanto, quien no llega a esos estándares pasa del lado de actividad física baja o insuficiente actividad física depende del instrumento que se está usando para eso ¿y qué es lo que vemos? que... oye, perdón lo que estamos viendo es que en el tiempo esto se sigue manteniendo o aumentando solamente en Asia tuvo una reducción de la insuficiente actividad física en adultos, en este caso. En el mundo el 23.3% de los adultos es insuficientemente activo y el 81% de los adolescentes también lo es. En Argentina la mitad de la población es insuficientemente activa de los adultos y en los adolescentes el 83.3. Son datos que son alarmantes porque tienen una incidencia directa en las enfermedades crónicas muy okay, bien entonces, en síntesis, ¿qué es lo que sale de la encuesta nacional de factores de riesgo? Que básicamente es el único instrumento validado, consensuado y a nivel internacional que tenemos para compararnos entre países. Y es en los adolescentes. ¿Qué tenemos? Sabemos que no cumplen con los 60 minutos de actividad física moderada y dolorosa del 83.3%. Además de esa encuesta salen otras cosas. Es que asisten a clases de educación física tres o más días a la semana solamente el 28.6% de eso son dos clases de educación física obligatorias en Argentina y además el transporte activo hacia la escuela el 31% no va caminando o sea que el 70% sí se mueve caminando a la escuela eso sería el último aporte positivo y el comportamiento sedentario que es independiente de realizar actividad física el equipo está sentado recostado, reclinado reclinado más allá de las clases, o sea, del tiempo que están en la escuela, es de tres horas. O sea, más allá de lo que es la escuela, están tres horas sentados. Por lo tanto, esto es algo que no solamente incrementa los riesgos de, de tener enfermedades crónicas, sino también que afecta de manera independiente al al, al adolescente, al niño adolescente. Bien, entonces, ¿cuáles pueden ser en esto las futuras investigaciones? ¿Por dónde va? ¿Qué es lo que necesitamos para mejorar? Bueno, nos faltan, primero, habrán visto que en niños no tenemos instrumentos consensuados, no tenemos datos a nivel internacional que estén con instrumentos consensuados. Por lo tanto, necesitamos tener datos de menores de 11 años. Además, los instrumentos de medición y la construcción de la variable a nivel de niños y adolescentes tampoco las tenemos. O sea, no, no son. La construcción es, de, es, un, es una variable global. Hace los 60 minutos o no los hacer? No hay una construcción. Por lo tanto hay que revisar esos instrumentos. Y además no sabemos los efectos que da la actividad física moderada o vigorosa. ¿Por qué? Porque dice 60 minutos de actividad física moderada o vigorosa. No hay una diferencia. Que hacer vigorosa los 60 es lo mismo que te moderada. Son 60 minutos. Por lo tanto, hay que revisar cuál es la incidencia de la intensidad, porque quizás si es moderada necesitaríamos más, y si es rigorosa, quizás necesitaríamos menos, como hacen los adultos, que tienen ese criterio. Pero bueno, hay que repensar un poquito de eso, y además la fracción. En los, en los adultos se suman minutos, a 10 minutos se pueden sumar para llegar al estándar. En los niños y adolescentes, en este caso en los adolescentes, no está esa posibilidad. Entonces hay que repensar también ese valor. ¿Y cuánto sabemos? sobre el efecto de las actividades físicas nieves. Sabemos que es nocivo sí, estar sentado de manera prolongada, pero el hecho de estar parado y para cambiar ese comportamiento sentado por estar parado. Sabemos, sí, hay, a haber investigaciones en esta línea eh, y celebro que también en esta universidad eh, en el polo de desarrollo de Rivera estén trabajando sobre esto con el global matrix y con la cerebrometría para poder identificar estos niveles de intensidad en esta población y otra es realizar si estas recomendaciones entonces son los puntos de corte son los correctos para poder determinar y categorizar y luego correlacionar esta que es la, la, la inactividad física que es la cuarta causa de muerte por enfermedad. Muy bien, ¿cuál es el desafío? En el 2018 apareció el plan de acción global para la actividad física que concentró un plan de acción global eh, que está orientado por la Revisión Mundial de la Salud, donde se piensa la actividad física como algo transversal a todas las políticas. Entonces, no es solamente un espacio donde tenemos que generar actividad física, son múltiples los espacios. ¿Cuál es el tanque? ¿A dónde tenemos que llegar? ¿Cuál es la meta a reducir un 15% de la inactividad física? en adolescentes y en adultos al 2030, o sea que estamos pensando en adolescentes que todavía no nacieron, porque vamos a tener que entrevistarlos ya, tendríamos que empezar a hacer algo para luego en el 2030 estar monitoreando esos chicos para ver cómo, cuál es el, el, el nivel de actividad física y además el comportamiento sedentario, que aún no tenemos cuestionarios variados, pero sería interesante empezar a pensar también cómo medir este indicador de salud. Muy bien. ¿Qué es lo que está pensando este programa? Este programa está pensando en cuatro objetivos estratégicos que se basan en generar una sociedad más activa. ¿Y qué es generar una sociedad más activa para este plan? Está pensando en generar un cambio de paradigma, en entender en que toda la sociedad entienda los beneficios de la actividad física y, los, eh, y, y lo mal que hace estar sentado de manera prolongada. Eso es lo que deberíamos hacer, ¿A, ¿a partir de qué? De campañas de comunicación, a partir de eventos, a partir de festejar los días de... o de este tipo de comunicaciones breves, o se una jornada para fomentar y promocionar la actividad física y la salud. El otro es crear entornos más físicamente activos, los espacios y los lugares. Los espacios tienen que ser el acceso a los espacios, la seguridad de los espacios, la inclusión en los espacios ¿cómo están pensados esos espacios? están pensando desde, desde un enfoque de universalidad para que todos podamos usarlos ese es crear espacios más físicamente activos el otro es fomentar poblaciones más físicamente activas y esto es generar programas diferentes programas en diferentes situaciones acá está pensando no solo en los niños está pensando en los adultos mayores en la actividad en el sitio de trabajo en las personas menos activas que son las niñas, las mujeres los adolescentes, los adultos mayores, las personas que están en situación de vulnerabilidad social, los pueblos originarios, ellos son los que son menos activos, a los que tendríamos que apuntar, porque el resto, en mi país es el 55%, el 45% está ya haciendo algo. Tenemos que generar programas para que ese resto de la población entre a hacer programas de actividad física, generar oportunidades. Para todos, por eso dicen las 13, para todos, en todo lugar y todos los días y crear sistemas activos y acá estamos y esto es donde me centro y me freno, en generar alianzas generar gobernanza, liderazgo alianzas para movilizar desde las políticas públicas movilizar para optimizar el uso de los fondos y además mejorar la vigilancia por eso antes hablé de cómo tendríamos que repensar las, eh, los sistemas de vigilancia para monitorear ideológicamente las variables de salud, específicamente la actividad física. Muy bien, el desafío de los objetivos de desarrollo sustentable, que son del 2015-2030 también, abarcan a la actividad física. Y estén donde estén, porque acá sí que hay una heterogeneidad, eh, cada uno está trabajando por ahí, desde un lugar diferente, y por ahí nos faltan actores que nos estén escuchando. Hay diferentes de los 17 objetivos de desarrollo sustentable, la actividad física puede hacer en cada uno de ellos algo ya sea desde la igualdad de género justamente pensando en aquellos menos activos que son las niñas y las mujeres que son menos activas desde la igualdad de género, desde la educación de calidad desde donde estamos trabajando en la educación para generar niños más activos y más saludables desde los, desde los espacios eh, verdes, desde el aire limpio, desde la comunidad y cómo la ciudad es más amigable a la actividad física bueno, y los demás que hay en todos. Este es un ejemplo, en realidad, para que ustedes puedan pensar de esta transversalidad que tiene la actividad física. Y la, los posibles perfiles del egresado en la incidencia luego que van a tener en el trabajo. Porque muchos de ustedes van a trabajar en la escuela, muchos de ustedes ya están trabajando en la escuela, y otros abarcan otros espacios, que también está la actividad física. Entonces, ¿cuál es el rol? ¿Cómo nos tenemos que formar? ¿Quién se va a cargo? de tomar el protagonismo de la actividad física porque después, por lo menos así pasa en mi país, nos llama la atención que alguien no formado esté a cargo de un programa o alguien no formado esté en el parque y nos, y nos da bronca y nos sentimos mal bueno, pero ¿qué estamos haciendo nosotros por ocupar ese espacio? ¿cuándo sabemos de eso? entonces me parece que hay que repensar un poquito más esta figura por otro lado, eh, nosotros ya estamos trabajando en el Ministerio de Salud de la Nación en pensar un programa interministerial de lucha o para reducir la obesidad infantil de 2019-2023. Y, y en todo ese marco, obviamente está la alimentación, estamos en el interministerial, esta educación, está industria, está el desarrollo social, está salud. Todos estamos pensando en reducir la obesidad. ¿A partir de qué? De promover estilos saludablemente activos, promover la actividad física, promover la alimentación saludable. Y ahí estamos en todos lados. Y estamos en la escuela, estamos en el parque, estamos en el deporte. La actividad física atraviesa los diferentes entornos. Muy bien, entonces, ¿por dónde empezar? Las, eh, la Organización Mundial de la Salud junto con otras instituciones generaron, hicieron los, lo que se llamarían los best buys, que serían los, las políticas más costo efectivas. Y tenemos algunas que tienen, la verdad es que la, la, la primera que tiene tres, la otra que tiene tres, o la que tiene dos y tres, y más, solo lo que quiere decir es que la primera es la más costo efectiva, la segunda es la que le sigue, y las terceras en realidad falta investigación que nos diga si esas intervenciones se saben que son efectivas, pero no se sabe cuánto costo efectivas son. Entonces, a la hora de distribuir los fondos para poder decir dónde aplicar las políticas, todavía no sabemos si aplicarlas en esta gestión, pero ahora vamos a ver cada una de ellas. La primera, la primera es las campañas de comunicación y de concienciación. Es costo efectiva, cuesta poco y tenemos implicancias enormes en tratar de pasar los beneficios de la que aplica la reducción del comportamiento sedentario. Este es un ejemplo, con el 2017 2017, no puedo. Ese es, este es un ejemplo clave. O sea, los deportes tenemos que estar acompañando eso para promover la salud. Ahora, por el otro lado, tenemos que ver que hay conflictos de interés en esto también. Hay amenazas en lo que es la comunicación. Que hay empresas que se cuelgan, que por un lado promueven dietas malsanas, pero por el otro lado que promueven salud con la actividad física. El pebetero, llaman ahí a flor de piel y detrás la más grande de Coca-Cola y ahí están nuestros hijos bueno, ahí están nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros alumnos que están ahí tratando de, tener, de, de, de salir de este discurso, de este doble discurso que constantemente le da la sociedad el discurso de que alimento de esta manera pero por el otro lado vos tenés la culpa de estar obeso o tu familia tiene la culpa de estar obeso ¿dónde estamos nosotros? Tratando de ir contra, en contra de esto. En las escuelas pasa lo mismo. Por lo menos en Argentina se pueden vender bebidas separadas y alimentos que no favorecen a la alimentación saludable. Están. Y hasta mismo con el ejemplo que nosotros nos consumimos. Muy bien. El otro es el consejo breve. El consejo breve es del médico. Nosotros nos viene bien que el médico diga, hace actividad física, que promueva, que, que prescriba en algunos casos actividad física. Nos viene bien, sobre todo en la que somos pacientes al menos que nos diga qué es lo, lo limitante en qué se limita o no la actividad física que le estamos proponiendo que nos dé si existen sí. conflictaciones, nos sirve tenemos de aliado como, como una píldora milagrosa, como un tratamiento, pero fundamentalmente la actividad física es una vacuna en prevención es lo que tenemos que tratar de, de que ellos nos orienten y los acerquen a la práctica de la actividad de deberían ser nuestros primeros aliados pero lamentablemente también hay un mercado de transvestro y es la medicalización de la educación física a partir del acto médico pre a la clase de educación física que después si quieren hablar un poquito esto porque no me queda tiempo y este último, que son todas estas que todavía no se saben la costo-efectividad, pero se sí saben que son efectivas y que tienen que ver con la, la eh, actividad de en la escuela y voy a dejar solamente en esa porque no me va tiempo, voy a ver el mismo, pero bueno, no lo no, no llego. Eh, el modelo que estamos, que estamos poniendo ¿sale? para la promoción de la actividad física, que es un psicólogo, eh, para la promoción de la actividad física en niños, niñas y adolescentes, es, tiene un marco individual donde está la sensación o la autopercepción de la autoeficacia de entender, yo puedo hacer, y ahí podemos hacer un montón que ellos tengan confianza en lo que pueden y no hacer el, también conocer los beneficios de la actividad física el otro punto son los padres si mis padres y mis amigos me ayudan en poder hacer actividades fuera del horario de, de, de institucional de actividad física el otro es la escuela, fundamentalmente ahí están todos los días, no podemos perder esa oportunidad y la otra es la comunidad y me voy a quedar solamente en la escuela porque creo que es el último mensaje y me parece que es importante que lo, que lo trabajemos bien y es ¿Tenemos que hacer cargo de la educación física en estos dos encuentros semanales? ¿De toda esta problemática? Creería que no, creía que tenemos demasiada tarea en la educación física como también para, hacer, para hacernos cargo de esto. ¿Pero en la, la autoeficacia podemos hacer algo? Yo creería que sí. Ahora igual lo podemos discutir. Los recreos, ¿qué estamos haciendo en estas oportunidades que nos da la escuela? Los recreos, ¿están atravesados por no correr, no saltar, no caminar, no pelota, no, no, no el movimiento y cuando traes las figuritas estamos más contentos? ¿O estamos generando también un espacio en la escuela regulando el entorno para que ese niño también tenga posibilidades de movimiento en los recreos? Por el otro lado, el comportamiento sedentario, la, las jornadas las dobles jornadas hacen que los niños, con la escuela bilingüe, con el desarrollo tecnológico, hacen que permanezcan sentados de manera involuntaria, porque ninguno se le va a ocurrir, me quiero parar para, para, ¿no? para cortar mi, mi, mi comportamiento sedentario, a nadie se le ocurriría decir eso, entonces eso se podría tratar de cambiar por actividad, actividad física en todas las películas, Ver de qué manera solamente con actividad física leve es estar parado, moverme, por favor, esté haciendo actividad física. Porque la actividad física es cualquier movimiento producido por los músculos esqueléticos que generan más de energía. Esta es en la distensión, ¿Sí? ¿Sí? por lo tanto, esto también es actividad física leve. Leve, pero es actividad física. ¿sí? está sentado es un mes. Acá como estoy haciendo parado es 1.8. Eleva. Estar corriendo generará más. O sea, la actividad física será moderada o violosa por lo tanto, el estar sentado en móvil eso es lo que genera el en salud. muy bien, la escuela como no por su promotora de transporte activo ¿qué estamos haciendo en la escuela? ¿hay lugares? Me, me impactó ver la cantidad de bicicletas que hay en esta universidad no pasa en todos lados o sea, ¿hay un lugar para las bicicletas? Ay, son bienvenidas ¿no bueno, estamos haciendo algo por eso? ¿hay bicicletas? ¿hay acceso seguro? a la, a la práctica a la física, ¿Y ni Reducida, pueden venir con su silla de ruedas, pueden venir caminando eh, con sus muletas, hay un acceso seguro. Pensemos también en eso. Y el último es, digo, amparo mí, los programas en el entorno. Por ejemplo, en, en, en, en Argentina la jornada educativa es de cuatro horas. Nosotros no podemos decir, bueno, una hora de actividad física y tenemos que dar la actividad es imposible. Pero la escuela debería tener responsabilidad o por lo menos acompañar en el promocionar programas en el entorno, de alguna manera estudiar esta articulación para que el niño salga del colegio y tenga posibilidad de hacer una actividad física fuera, o mismo en la escuela, pueden disponer de esos espacio para que hagan actividad física luego de tener las clases, esa sería otra posible política para la escuela. Y la, la última es el profesor de ¿no? educación para todo esto, necesitamos más, una acción nueva. ¿Quién se va a hacer de esta problemática? ¿Somos nosotros? ¿Será una especialización en medicina? No sé, estamos repensándolo. Me parece que eso es, falta un aliado, falta pensar en esta, en esta problemática. Ya está, ya está. Vamos a ir a los últimos mensajes de esta última diapositiva. Entonces, para resumir, ¿qué están esperando los niños, niñas y adolescentes? de acá al 2030. ¿Qué tenemos que hacer por ellos? Quizás no los que ahora son niños y niñas adolescentes, sino los que están por nacer, sus hijos. ¿Qué estamos esperando por ellos? Primero, una política de acción global intersectorial. No basta un ministerio, no va una política para evitar el desarrollo de la obesidad infantil institucionalizada en la escuela. que es donde van a estar la mayor cantidad de días? Medidas regulatorias, que no queden solamente en la voluntad o no de las personas. De una decisión política que clarifique quién se formará y llevará adelante este desafío, quién va a ser el protagonista quién van a ser los aliados. Docentes formados que acompañen el proceso de desarrollo de la aptitud física, sea cual sea su condición, su nivel inicial, su cultura, su edad, que nos acompañemos en eso. Es el momento sensible de desarrollo de la condición física o de la aptitud física. Que no se den mensajes ambiguos ni que se los haga cargo de un problema global no podemos estar dándoles Coca-Cola por el otro lado diciéndoles que son obesos o que tienen un problema de sobrepeso son parte de un sistema y son en este, en, en este sistema son víctimas de esta, de esta, de esta globalidad ser protegidos de la publicidad engañosa y por último, que se refleje la actividad física que hacen de manera más confiable saber cuál es el efecto que tiene en su salud presente y futura esto tiene que ver con ¿Cuáles van a ser los instrumentos del futuro para revelar realmente qué es lo que están haciendo los chicos? Y si estos 60 minutos o no, ¿es el punto de corte ideal? ¿La actividad física moderada o que sigue siendo en el 2030 un punto de corte que sigamos teniendo con fuerza? Necesitamos un grupo de investigación trabajando en vigilancia y revisión de los puntos de corte y la validación de cuestionarios. Y para esto necesitamos trabajar todos los con algunos comentarios para el campo humanístico sobre esta trilogía de términos. Estos denominadores ciencia técnica, tecnociencia, forman parte integrada como sistema de clasificación de las actividades científicas de las discusiones que se vienen operando desde 1950 en el ámbito de las epistemologías académicas de las diferentes disciplinas científicas y en las políticas de ciencia y tecnología. Hago hincapié en los términos en sí, en la medida en que, por lo menos eso pienso, son definidores materiales y mínimos de estas discusiones. Evidentemente, la realidad del quehacer, del quehacer científico y académico se inscribe en ellas en forma inóptica debido a su carácter diversificado y en gran medida no prevenitado o no regido por definiciones proteónicas consistentes. Gran parte de estas discusiones se sostuvieron en el ámbito de las llamadas ciencias duras, pero se han extendido también al campo humano. Intentaré cercar los sentidos que se ponen en danza entre estos denominadores cuando se los vincula a las humanidades y los efectos que su incorporación produce o puede producir o por lo menos algunos de ellos teniendo en cuenta que la cuestión que vamos a abordar no es posible de ser presentada en 20 minutos. por lo tanto tendremos que ir sobrevolando y cautela Considerado muy abstractamente, es decir, sin ascripción a ningún campo particular, ni a ninguna práctica específica, el, el denominador ciencia sí cumplir un espacio regido por la afirmación de que existe la posibilidad de saber. Su propia etimología se acota a este sentido primordial, con base en el verbo latino scio, scire, que significa saber, ser, saber su derivado, ciencia, el acto y el producto del saber. En su uso general, se refiere a la posición heurística ante los mundos naturales, humanos, metafísicos y artificiales. En un proceso complejo, entre el siglo XIII y el siglo XVI, la ciencia moderna, o galileana, como lo llama. Coyer y Coaré, ha exigido la explicación causal, el Clare, articulada en la relación entre la teoría y la experimentación, y supone necesariamente a la teoría. Las teorías epistemológicas y las tradiciones específicas de los campos particulares han dado posteriormente modelos y contramodelos de la técnica es inseparable de la ciencia moral, que la supone intrínsecamente. El término utilizado, que deriva del antiguo esné griego, se ha sustraído en este caso a la oposición técnica-ciencia que se generara con las discusiones entre filósofos y sofistas en el siglo IV a.C y que permitió el discurso escolástico hasta el siglo XIII. La ciencia moderna incluye a la técnica en dos valores. Es inherente a su necesidad de experimentación y demostración, técnicas de experimentos por ejemplo, cualesquiera sea sus modalidades, pero también es uno de sus productos utilitarios inmunológicos. La técnica en los modelos de ciencia y tecnología todavía clásicos es recurso de instrumentación de método científico en la ciencia pura y efecto de aplicabilidad en la ciencia aplicada. Dicho de otra forma, caracteriza tanto a los procesos de conocimiento calificado o científico y a los usos societarios o tecnológicos que se pueden hacer de él, sean estos, por ejemplo, los motores de munición, la computadora personal o la reacción nuclear en cadena, pero también como ejemplos, las encuestas de opinión, los diseños didácticos o la manipulación de la información historiográfica y el Por supuesto que la técnica puede existir por sí misma, independientemente, de la ciencia. El denominador tecnociencia, de uso más reciente, revierte el modelo clásico al colocar la producción de conocimiento utilitario ligado a la tecnología como definidor básico de lo que se llama ciencia. El programa científico en este modelo se somete a programas políticos y económicos de desarrollo o a las expectativas propias de los diferentes sistemas económico-políticos y se inscribe en las dinámicas del capitalismo bajo sus muy diversas formas contemporáneas. La consolidación del sentido principal del denominador de humanidades, por su parte, se asocia históricamente a los siglos XII y XIII, en el contexto anterior denominado escolar. Su valor primigenio estuvo determinado por la incipiente secularización de ciertas formas de conocimiento en el contexto de la teología escolástica y por la elaboración de los currícula de las nacientes universidades. Se llamaba humanitas a las letras humanas, opuestas, opuestas a o separadas de la posibilidad de las naturales, de, perdón, de las divinas o letras divinas. Y no siempre se admitía la posibilidad de, la, de las naturales como conocimiento humano. Con sus variaciones y sus condiciones críticas, estos tres campos constituyeron el currículum de las nacientes universidades, que tendían, no podían entender, a la unidad. En sus orígenes, se caracterizaron como el estudio de textos, por eso el uso del término letras, mediante los métodos exegéticos y hermenéuticos propios de la ciencia antigua o elquidiana, que abarcaban lo filosófico la ética, la política, la teoría del conocimiento, la estética, lo filológico, la gramática, la etnología, la semántica, la, la primero y la misma, las lenguas clásicas, la, lo antropológico, la condición y los productos del hombre en sus comunidades, lo literario, incluyendo lo histórico, las instituciones, incluyendo lo político y lo social, las artes, la enseñanza, lo económico y las disciplinas abstractas o exactas, es decir, la lógica y las matemáticas o matemáticas. Visto desde nuestro presente, la agrupación de las humanidades puede parecer caótica, pero ha de considerarse que en la edad media se las definía con extremada simplicidad. Se trata de las obras y la condición del hombre, como decía claramente Víctor Pesani, Hugo eh, hubo de San Víctor en el eh, siglo II. Lo característico de ellas es ser expresión del carácter distintivo clásico de este, el hombre, como animal racional, como intelectual, Adquirieron progresivamente un lugar diferenciado de las obras y las condiciones de la naturaleza. Y en una tensión que pudo ser más o menos dramática en algunos momentos, y lugares, de la Palabra de Dios, normalmente transmitida por él. La postulación de un espacio definido para las humanitas es subsidiaria de la justificación intelectualista, postulada ya en la Antigüedad por Aristóteles e introducida como principio de la filosofía teológica, atlística, por Agustín de Cole Leo cita de Aristóteles la política. La razón por la cual el animal humano, o anthropos, soy es un ser social, político, más que cualquier animal gregario, es el hombre. La naturaleza, fisis, como decimos, no hace nada en vano, y el hombre es el único animal que tiene palabra, lobo, pues la voz, por él, es signo, semejo, del dolor y del placer, y por eso la poseen también los demás animales. Pero la palabra, es para manifestar lo conveniente y lo perjudicial, así como lo justo y lo injusto. Veamos en qué distan, ahora cito Agustín de Hipona San Agustín en el siglo IV, de veamos en qué distan de los ganados los hombres y entonces entenderemos qué es la luz de los hombres. Luz obvia. No distas del ganado, sino por la inteligencia. Ni si intelecto. No te enorgullezcas de otras diferencias. Presumes de fuerzas, en las veces. De velocidad, presumes, Perecen las mojas. Presumes de belleza, ¿cuánta belleza hay en las plumas del pavo real? ¿A qué se debe, pues, que seas mejor? A la imagen de Dios. ¿Dónde está la imagen de Dios? En la mente, en la inteligencia y mente, y Sí, pues eres mejor que el ganado precisamente porque tienes mente con la que entiendes lo que el ganado no puede entender. Y por otra parte, es hombre, por ser más perfecto que el ganado. La luz de los hombres es la luz de las mentes. La luz de las mentes está sobre las mentes y excede a todas las mentes. Esto es aquella vida mediante la que todo se hace. La base de la autonomía de la cuestión del hombre en el humanismo renacentista incentivó la potenciación y jerarquización de las letras humanas y también de las letras sobre los mundos inhumanos o naturales como productos del intelectus humano. Es interpretación bastante aceptada en los estudios humanísticos, los humanitarios estudios, la expresión por el florentino Poncho. Santa de los, eh, durante los siglos XV y XVI, componen los albores de la ciencia moderna en una transformación bastante radical en los sistemas escolares, pero necesariamente ligadas a ciertas continuidades con ellos, entre las cuales la condición teológica teóricamente orientada, o sea, aparato inductivo, literalizante y deductivo, de todas las observe que esta interpretación que acompañamos a un hecha por los, por los suelos, o otra, más presente en las lecturas positivistas o pragmatistas, a saber que la ciencia moderna es el producto de la exacerración de las prácticas, tanto de las técnicas, que permitirían la acumulación y el registro de IFB o de w, en la famosa expresión de Comte, pequeños hechos verdaderos o... Eh, bueno. es también cierto que fue en el campo ampliamente considerado de la física que la ciencia moderna se estableció como modelo para prácticamente todas las ciencias naturales Juárez ha mostrado detalladamente este proceso muchas áreas de conocimiento humanístico y algunas áreas de conocimiento de la naturalidad permanecieron más ajenas al modelo de la ciencia moderna constituyéndose en los siglos XVII y XVIII en ejercicios especulativos que volvían a la filosofía práctica o aplicada o a la gestión de los organizadores de los estados. Se le podía atribuir a algunas de ellas la caracterización de disciplinas puramente descriptivas y en algunos casos formas de la actividad intelectual que se encontraban en los bordes de lo que se podía considerar inútil. Durante el siglo XIX, los campos humanísticos experimentaron las demandas del desarrollo general de la ciencia moderna, que les asignó un espacio de posibilidad si y sólo si lograban constituirse como campos de estudios inmanentes de objetos específicos y autonomizables, con aparatos metodológicos definidos y capaces de asegurar el funcionamiento ciego. El encuentro entre el positivismo científico, con las humanidades, es un capítulo crucial para entender por qué, de una o de otra manera, derivaron hacia modelos científicos positivos, permitiendo el denominador de ciencias humanas, que no obstante, no se hace efectivo cualquier uso autorizado hasta las primeras décadas del siglo. Un primer paso parece haber sido el de la sociología, sancionada fuertemente en su clasificación restrictiva de las ciencias por Conte, a mediados del siglo XIX. Conte reconocía como ciencias, en sentido pleno, con objetos fenoménicos y positivos, a las matemáticas, la astronomía, la física, y la química, la biología y la sociología. Esta última se hacía posible por tener como objeto de la sociedad el tanto objeto natural y fenoménico. Este punto de partida de la sociología le ha dado el campo de las ciencias sociales su estatuto diferenciado, sustraído de las organizaciones académicas a las ciencias humanas muy frecuentemente, aun cuando esta distancia positivista ha sido puesta en duda por múltiples autores posteriores dentro propio de este campo. Pero no fue el criterio positivista clásico, estricto censo, quizás por excepción de la sociología, el que permitió a la mayoría de los campos humanísticos presentarse como ciencia. Sin embargo, la exigencia inmanentista que, este profunda, que esta propulsó resultó posteriormente determinada, Si se tiene en cuenta que cualquiera de estos campos estaba marcado históricamente por la tendencia transcendentalista, -semen según sus modalidades específicas. Dicho de otra manera, la exigencia de que cada campo delimitara epistémicamente su objeto y lo sustrajera a la indefinición de sus otras imposibles y vagas relaciones. Fue el motivador de paradigmas tan dispares entre sí, como los de Burgen y Parsons en sociología, los de Sosu y en lingüística, los de flujo y El strauss en antropología, los de Watson y Tialet en psicología, y toda la iluminación que se puede hacer fácilmente con conocimiento pormenorizado de las cosas. ¿no? Constitución particularizada de estas disciplinas científicas, los alrededores del ese La disciplinar, disciplinarización del área humanística, coincidente con el sufrimiento del denominador de ciencias humanas, en parte diferenciado de las ciencias sociales, tuvo como gran artífice el este reclamo positivista a la demanda que desde esta posición histórica o clima de opinión de género próximo puso a las humanidades bajo los efectos de un deseo, el de que se constituyeran como ciencias en un sentido homólogo al que se venía postulando como ha precisado mínimo. Cada una de las ciencias humanas nace como tal a inicios del siglo XX por lo menos dos veces, una al constituir objetos mediante una empirista y pragmatista en el contexto estadounidense y otra mediante el objetivismo abstractivo en el contexto europeo. Que en estos acontecimientos de corte teórico-metodológico se deriven el funcionalismo y el estructuralismo, respectivamente como posiciones epistemológicas inconmensurables, es un parámetro interpretativo posible que debería ser considerado estructural ya que persisten en estos campos de conocimiento innumerables espacios de indefinición, más allá de que no podamos negar la realidad histórica de estas difuscas. El dato, no el hecho, el dato, que se puede postular para las ciencias humanas y para las ciencias sociales dentro o guardado de ellas, es una tensión constante durante el siglo XX entre la inmanencia y la trascendencia, el de los disciplinarismos acondicionados y sus bordes y frontera de infinición, unas veces presentes con carácter predisciplinario y otras bajo la forma premeditada de tipo interdisciplinario. En los albores del siglo XXI, la ciencia-disciplina en el campo de las humanidades ha sido puesta en jaque. Los enfoques globales de la cuestión humanística abundan y tienen diversos formatos. No es inopinado recordar aquí que la fundación marxista del materialismo histórico elimina todas las otras disciplinas y todos los otros desarrollos de las disciplinas llamadas sociales y gran parte de los considerados humanistas. La tendencia más reciente al neofilosofismo que yo llamo de tocador ha hecho también que el todo vale, el gran comentario se haya hecho presente. Y luego está la cuestión postmoderna que nos propone una metaciencia y una meta disciplina. Sin embargo, las ciencias humanas se han encontrado. Con un viejo problema que las universidades, por ejemplo, han tenido dentro de su archivo de problemas sin resueltos, que es el profesionalismo. El profesionalismo, en términos de lo que se suele llamar hoy día aplicación o se suele llamar prácticas sociales, ha vuelto a ser planteado. Y que, en una cierta medida, nos hace volver a los esquemas empiristas del fenómeno que existe por sí solo, más allá de los abordajes teóricos y metodológicos disciplinados. Dejo por acá y quedo para las preguntas y que puedan venir. Después. Eh, quiero comenzar, como siempre, haciendo eh, invitación eh, a la gente del de, de CES, en nombre de, de la doctora Cecilia Cere como coordinadora del evento, del doctor Guillermo Luciano, como, como director del, del Instituto, agradecer en eh, general a toda la gente, a tanto y demás que han, han participado de distintas maneras y en lo posible que estemos hoy así. Con lo cual, comienzo con, con mi charla particular. Mi idea es concentrarme en los distintos de desafíos que, que se presentan, de concentrarme en eh, los desafíos que se presentan para la investigación, en cuestiones vinculadas al, al cuerpo o a lo corporal. Yo creo, no me voy a concentrar aquí, pero creo que también de alguna manera predica lo dicen algo, los desafíos que hay para la educación, para la extensión que particularmente interesa concentrarme en, en los temas de investigación y en sus consecuencias políticas, digamos, por lo que uno puede pensar en los de la situación de políticas. En algún punto, entonces, yo creo que una de las dificultades o de los desafíos principales que aún hoy presenta la investigación de cuestiones de lo corporal es dar cuenta de la dimensión histórica, social o cultural o política que si se tiene al problematizar la misma noción de, de cuerpo. Eh, en última instancia, uno puede encontrar un conjunto de investigaciones, y esto es un poco lo la, que la, voy la, la, la plantear, que de alguna manera problematizan el lugar del cuerpo en lo político, pero no cómo lo político genera contribuyente produce una cierta temporalidad, Sino que hay, hay una idea de que todo que el cuerpo tiempo cortado en, en, en ese tipo de problematizaciones. Y eso para eso conduce a una despolitización de lo corporal, en el sentido en términos, que me parece que nos presenta a nosotros como investigadores y investigadores un desafío importante. Eh, en ese sentido, eh, a la vez está de la despolitización es un límite para un desafío que yo considero central, no solo para nosotros como investigadores, sino en general para, para el ámbito de las ciencias sociales, para los intelectuales en general, que es la cuestión de pensar hoy como profundizar las raíces democráticas en nuestros países, cómo poder avanzar en la democracia del mundo, particularmente en nuestra sociedad, particularmente teniendo en cuenta el cerebro regional, Argentina, de Brasil, más evidentemente, pero no me parece que, que nos planteen desafíos en torno a ese conjunto de cuestiones, es que yo voy a, a proponerles una cierta perspectiva que, que en algún punto a mí me gusta caracterizar como de crítica eh, corporal de, de que es un trabajo que yo voy desarrollando y muy fundamentalmente en estos dos trabajos, en este dos libros, pero que es un poco la idea de que es un desarrollo más amplio que me parece que da lugar para un conjunto de impresiones. Ahora bien, yo les decía entonces que hay formas de despolitización del cuerpo que a mí me parece que aún hoy son preponderantes en las investigaciones sobre lo corporal. La característica más clásica, el modo más clásico de que esto se realiza, es obviamente en todas las maneras en que se, se plantea una forma de naturalización de un cuerpo de retención, de un cuerpo de análisis de arte fisiológico, anatómico, etc. Es muy conocida, todos la conocen, pero no Me parece, sin embargo, que hay otras tres maneras, digamos, en que hoy son efectivamente preponderantes, en que esto se, se realiza. A dos solamente las voy a mencionar y voy a intentar desarrollar. Por la cuestión de tiempo, y esa sería la primera parte de, de esta charla que yo voy a proponer, para después, en una segunda parte, intentar esbozar una propuesta de politización de lo corporal con eje en la noción biotécnica y de modo de corporalidad. Y a partir de eso, en una tercera parte, plantear cómo esto puede contribuir desde una cierta perspectiva crítica a posibilizar formas de democratización de, de, de lo corporal y de las sociedades. Sociales. Entonces, eh, en esta eh, yo les decía, me parece que hay hoy tres perspectivas en que esto acontece. A las dos primeras, insisto, solo las voy a mencionar, o desencorrolarlas en otro contexto. Por un lado, una perspectiva, o la primera de estas es una perspectiva que hace del cuerpo distancia central del método. Y ahí hay una especie de apelación fenomenológica a la cultura, que hace una distancia del cuerpo la manera por la cual se introduce la investigación en el ámbito cultural. ¿no? Y eso es interesante, es una perspectiva, por ejemplo, que tiene autores característico de en temas sordos o Michael Jackson, que son eh, perspectivas que intentan problematizar el pódium o las categorías según las cuales la cultura tendría su fundamento, las experiencias humanas en general tendrían su fundamento en lo corporal. Y hay una cierta atención a lo corporal como permitiendo el acceso a la cultura de una manera privilegiada o la experiencia humana de una manera privilegiada, en gran medida por una cierta concepción de que ocupa un lugar singular dentro de la división sujeto que o sea, permitiría de alguna manera un acceso a la cultura que escaparía de alguna manera vida. Y si te puedo desarrollar esto, estoy haciendo una casa en la cultura de la de Jackson, pero el pues, si, si, que tenga en esto no podría llegar hasta La segunda de estas perspectiva, más que fenomenológica, yo diría que es una perspectiva romántica en cierto sentido, es que, es la medida es que se presenta como opuesta a la vieja tradición racionalista de la ilustración. Sí. Y acá es una perspectiva que tiende a predominar, sobre todo en aquellas investigaciones del cuerpo que implazan, como las artes o las plataformas. Que no quiere decir que sea lo único que acontece en ese ámbito de investigación. Es decir, esta perspectiva en general se la encuentra en aquellos estudios que eh, se vinculan de alguna manera a la cuestión, o a la del cuerpo árduo. En esta perspectiva, entonces, el cuerpo siempre presentaría o tiene que presentar una potencialidad disruptiva de toda forma de ordenamiento. ¿no? O sea, habría una especie de potencialidad irracional, pero positivamente irracional, en lo corporal, que, eh, no, podría, eh, que no podría ser contenida por ningún ordenamiento racional. ¿no? Y en esta lógica, entonces, se ve una especie de potencialidad de lo corporal para la disrupción. Si en la primera perspectiva que les planteaba el cuerpo es un acceso a la cultura, pero la cultura como modifica ese cuerpo, o sea, el cuerpo es genométicamente, ustedes quieran, un acceso a la cultura, pero no es en sí mismo un aspecto culturalmente modificable, socialmente modificable, en esta segunda perspectiva el cuerpo es una instante de disrupción, pero no es a la vez en sí mismo disruptivo y su por decirlo de una manera más sencilla, esa potencialidad disruptiva del cuerpo es una suerte de potencia que en sí mismo tiene el cuerpo, más allá de cualquier contexto histórico-social en que se sitúa. En algún sentido, podría decir, hay una especie de revitalización de lo que fue en su momento la filosofía de la vida, del siglo XIX, del siglo XX, la filosofía alemana, que le da un poco ese lugar a la vida como potencia disruptiva, para lo que hoy podríamos llamar una especie de filosofía del cuerpo, o, o según por hacer mejor palabras, una Leibniz filosofía. Eh, en ese sentido, entonces se plantearía ahí, insisto, una especie de potencia política en sí misma del cuerpo, y como tal, deja el cuerpo por fuera de esa potencia política, por fuera de esa pregunta política. ¿no? Insisto, podemos pero, pero, pero La tercera, que es en la que sigue, sí me voy a, a concentrar, es lo que me parece que cabe llamar la aproximación positivista al cuerpo, que para mí es la que más se acerca a generar una problematización sociohistórica sobre todo eso, histórica del cuerpo, porque introduce como un elemento central la dimensión de la contingencia. O sea, para una partida postestructuralista, la contingencia es casi un punto de partida, a partir del cual pensar cualquier fenómeno social incluido el cuerpo. Entonces, en, en este sentido, la idea de la contingencia radical plantea la imposibilidad de, plantear, de sostener cualquier forma sustancialista de lo corporal. Porque justamente la contingente irrumpe o altera cualquier posibilidad, niega cualquier posibilidad sustancialista. Entonces no habría, en este sentido, una posibilidad de un cuerpo que quede por fuera de esa contingencia. Me parece que en este, en este punto nosotros podemos encontrar, sobre todo la perspectiva de Jimmy Butler, que es características, particularmente eh, eso, textos que por lo que importan. Y el de puta, en la cual ella sostiene que no hay, material, no hay un cuerpo material no hay la materialidad del cuerpo como previa a esa contingencia sino que en todo caso lo que se tiene que pensar es el proceso por el cual una infinitud de diferencias que es propia de la contingencia de lo que ella lee en el mundo social se estabiliza de cierta manera para producir un cuerpo el cuerpo es un producto de ciertos procesos hasta ser indagado y en ese sentido, fíjense que ahí ya hay una negación de cualquier forma sustancial. En este punto, entonces, uno podría decir, el cuerpo no es material, sino que hay procesos que materializan lo corporal. Y donde esa materialización, para Walter es siempre una forma de estabilización precaria de esa diferencia, de esa contingencia, producto de un infinito juego de las diferencias que ella plantea. En última instancia, el proceso de materialización es de alguna manera de producción de una cierta propiedad. En este punto, para este proceso, es clave la concepción o la idea de que hay un fondo que se traza una frontera. Se traza una frontera que expulsa lo que ella llama la objeción, que inyecta hacia el objeto, esto tiene que ver con la etimología de la palabra, ciertas corporalidades, ciertas diferencias que permiten, en ese mismo caso de la frontera, cierta equiparación, cierta identificación de, la de las diferencias que quedan dentro de este espacio, ¿no? dentro de en la interioridad del espacio recortado por esa frontera. Por esa frontera ¿no? Entonces, a partir de esa frontera es que se puede fijar precariamente una interioridad, una cierta materialización del cuerpo, que dentro de que tiene como condición necesaria el trazado de la frontera y, por ende, la expulsión hacia la abjección de otro tema. En ese sentido, se si puede pensar en un principio de tarea política muy, muy clave, que es, en última instancia, el desplazamiento de esas fronteras. ¿Por qué? Porque el desplazamiento de esas fronteras permitiría incluir dentro de los cuerpos que importan, o sea, la comunidad de Wagner, cuerpos que hoy están en la mitología. ¿no? Permitirían incluir lo diferente de este lado. Entonces, ahí se eh, permitió un asiento un cierto pluralismo que uno podría considerar en base a cualquier concepción de la democracia. ¿no? O sea, podemos discutir mucho sobre el de la democracia, pero es difícil que nos estemos de acuerdo que en algún punto claro, el pluralismo o se va de la diferencia tiene el Sin embargo, y acá me parece que es parte del problema, esta materialización, como les decía, implica necesariamente una, eh, el trazado de una atmósfera. Por lo cual la tarea política solo puede ser desplazada, pero nunca eliminada. nunca puede dejar de haber un ámbito de la ficción. En otro caso lo que puede hacer si no es quiénes son los objetos. Mucha contraparte, en última instancia, que el cuerpo nunca está plenamente constituido como tal, nunca está plenamente constituido, sino que es un cuerpo que no precariamente conformado. No puede decir que es un cuerpo que no se completa, sino que está de alguna manera tachado agarrado, o barrado, sea, que no podría simbolizarlo de una especie de separada que en Butler eh, viene vinculado su utilización de las categorías del lenguaje. No, en particular cómo, a partir del estilo lingüístico, de cierta utilización de categorías del lenguaje, propios del ámbito del lingüístico, interroga el fundamento de, de los fundamentos lo social de los políticos, conforme a cierta ontología. Si no Entonces, a partir de esto, esta necesidad, el carácter un poco estructural que tiene, por ser y la utilización de estas categorías, en general lo que yo considero es cierta transcendentalidad de las categorías. Estas categorías, si ustedes quieren, conforman lo que uno podría llamar un poco irónicamente, una especie de cantismo del cuerpo. ¿Por qué? Porque estas categorías permiten la contingencia, pero permiten la contingencia dentro del inicio de estas categorías, pero no de las categorías mismas. No por ejemplo el trazado de la frontera, la discusión de la etc. Así como las categorías transcendentales de Kant permiten la temporalidad, pero la permiten para el sujeto transcendental y dentro del sujeto transcendental no es temporal, no es histórico, que es lo que de presenta en las de pasajeros. Por ejemplo, eso no es un problema, es no es la, la Pero quiere decir, ¿cómo ahí hay, hay un objeto que no puede homologar en cierta sentido? En última instancia, lo que no se posibilita en esta perspectiva es dar un lugar que ustedes creen a la sociogénesis de las categorías de pensamiento, eh, o de las categorías a partir de las cuales se conforma una la ciencia corporal en ese sentido ese cuerpo puede variar en su contenido óptico, pero en su estructura de categorías es trascendente es atemporal y eso en algún punto lo que genera es eh, nuevamente una forma de pérdida del momento histórico, del momento cultural de la particularización de la conformación del cuerpo que solo puede tener lugar insisto, en el momento óptico, en el contenido de esas estructuras es siempre un poco un segundo plano, en las perspectivas y no en la conformación misma el proceso formal por el cual se conforma esta suerte de cuerpo barrado. Y en algún punto, uno podría decir que el gesto post de esto es justamente ese momento en donde se barra la posibilidad de esa conformación de la está. Podría desarrollar esto, pero me va a llevar y ya Entonces, a partir de esto, uno lo puede decir no hay ahí una política del cuerpo en ese sentido. La política puede ser, por ejemplo, el desplazamiento, pero que siempre produce una afección digamos, una, un elemento constitutivo de estas categorías que se presentan entonces como presentes en tales y que no pueden entonces, siquiera pensar en la transformación de esas categorías. ¿no? Y si, por menos, en la perspectiva de Batman, tal como... Puede Sin embargo, a mí me parece que aún en este texto hay un elemento interesante en el perspectiva de Bartlett, que es que permitir pensar una cierta producción de los cuerpos. El cuerpo es el producto de un cierto proceso, tal vez lo que falta es pensar cómo se produce el proceso productor. O sea, en algún punto es pensar no solo el cuerpo como un producto, sino pensar la producción, la sociogénesis, del modo en el que se produce lo corporal. Y es a partir de esto que en la segunda parte intento aportar algunos elementos a partir del concepto de técnica y de modo corporal. Que tiene técnicas corporales y de modo. ¿Qué implica un cierto cruce entre el pensamiento de Marcel Mosc y de Walter Benjamin? ojo, adopto, espero que pero si se encuentra caso, o dos, No es ser. de pero bueno, concepto de técnicas corporales hemos conocido la idea, digamos, de modos que se hacen muchos del cuerpo en el mundo tradicional. Y ahí, a partir de eso, Mohs hace una serie de taxonomías sobre cómo se usa el cuerpo, sobre las especies corporales ahí, ahí que se usa el cuerpo, pero en las cuales yo no podría decir que para mí el, el problema es que se sigue presuponiendo un cierto cuerpo en el pensamiento de Mohs. ¿Por qué? Porque Mohs nos va a permitir clasificar si ustedes tiene la manera de caminar o de sentarse, pero en ningún momento de una reflexión o una problematización sobre por qué caminar o sentarse, son corporales, son técnicas corporales. Entonces, ¿cuál es el eh, A la vez, si nosotros discutimos eso, en algún punto tenemos que poder decidir por qué una técnica sería corporal, no que el sentido utilizar saber la, la calificación. ¿no? Entonces, ¿cómo podemos pensar que una técnica sea corporal si aún así, sin caer en el presupuesto no la cero de en ese sentido, entonces, me parece que se puede avanzar a través de una radicalización del concepto de la definición productiva que tiene la noción de técnicas corporales en moda, sería el uso del cuerpo, para pensar que las técnicas corporales, que también no les propongo, son aquellas técnicas que justamente producen una cierta corporalidad, producen un cierto cuerpo, o son sea, aquellos usos, no del cuerpo como algo que lo antecede sino aquellos usos que producen un cuerpo en su concepción que produce un cuerpo en un contexto de ciertas tradiciones, que se da en el vacío, no se da en un contexto socio sino que en todo caso se da dentro de un cierto marco y concibe esas cuestiones culturales, históricas y socialmente, como cuerpo. Entonces, estos son muchos que producen o reproducen lo corporal. Esto también nos implica entonces analizar en algún punto esa tradición en la cual tienen lugar las técnicas corporales. Y esto es lo que me mente, uno podría releer, eh, se sí. ve muy rápido esto, ¿eh? pero sea, voy a hacer la corrección, como ciertas condiciones de producción en las cuales acontecen, o en las cuales tienen lugar, ¿Por qué? Porque para ello, en la y creo que nosotros nos podemos poner de acuerdo, estos usos, o las condiciones de producción en que tienen los usos, no son otra cosa que justamente muchos sedimentados, o aquellos usos instituidos como dominantes en un determinado contexto y que su institución ha ganado cierta objetividad ganado cierta en el sentido sociológico ¿No? Entonces, a partir de esto uno podría pensar la relación entre los usos del cuerpo y el modo los usos sedimentados al cual uno puede pensar por el modo en que se produce un cuerpo los usos sedimentados se producen en modo con aquel modo en que se produce un cuerpo o, científicamente, con un modo de personalidad esto es lo que yo llamaría un modo de y poder pensar una la dialéctica entre los usos del cuerpo y el modo de corporalidad incluido como dominante de una sociedad particular, que no quiere decir que sean siempre las mismas en toda la sociedad bueno, es una de las elementos. que se en esa dialéctica de los usos del modo es que yo diría que se inscribe un particular concepto de práctica corporal un concepto de práctica corporal que su en la dialéctica interna Concepto de práctica corporal que haría entonces el registro técnico, que alusión a la técnica, el elemento a través del cual interrogar esas prácticas. ¿No? O sea, se vuelve una manera de eh, interrogar esas prácticas. A la vez que esta concepción nos permite, también atendiendo a Benjamin, se quiere, introducir una pregunta política de primer orden. ¿Por qué? Porque para Benjamin, la orientación política de un material cultural cualquiera, en esta, fin, lo reflexiona para las obras literales. se plantea a partir del. De la pregunta por el modo en que ese material cultural está dentro de las condiciones de producción de su vida. Y él dice: esa es la pregunta por la técnica. La pregunta por su función es la pregunta por la técnica. Nosotros podríamos preguntarnos entonces: ¿cuál es? ¿Cómo es la manera en que un determinado uso del cuerpo se encuentra dentro de las condiciones de producción de corporalidad de su época? ¿El modo de corporalidad de, de suelo. Por Europea? Por decirlo muy maniqueamente, es un uso que reproduce esas condiciones o que las modifica en la misma situación. El maniqueo, que puede a lo que lo que y ahí tal vez tendríamos una manera para pensar en la orientación política de las prácticas corporales. o dónde residiría la orientación política de las prácticas corporales? Pero para eso es necesario, en primer lugar, un diagnóstico del modo corporal predominante en un cierto contexto. O sea, esto no tendría sentido si nosotros no tenemos ese telón de fondo sobre el cual para exhibir las técnicas corporales en los sitios del cuerpo que el y ahí, insisto, me parece que hay que partir este primero, que es pensar histórico sociológicamente, histórico social culturalmente, cuál es el modo corporal predominante en otras cultura. A partir de esto, muy brevemente, entonces, voy a intentar ofrecer algunas cosas el, sobre lo tercero que se había propuesto hablar. Y es como a partir, podemos pensar en la crítica corporal, a partir de esto, que apueste por la democracia. En donde. Se dé lugar a la diferencia, se ¿sí? entiende lo que planteamos con Bacher, ¿no? se da lugar a lo diferente, pero donde lo diferente a la vez no sea una diferencia que quede subordinada a relaciones colar. simplificando un poco con la cuestión del tiempo. Pero podríamos decir, hay algo en el concepto de dominación simbólica de que nos permite abrir acá una interrogación en forma como lo diferente puede ser instituido, no solo en su diferencia, sino en una diferencia que no sea hierárquicamente subordinada a una distancia simbólica. simbólica. En este contexto, para Uribe, es claro el concepto de capital, en última instancia es como una determinada diferencia, pues es poseída por los pocos, ¿no? es una característica propia de los pocos, pero reconocida en su legitimidad por todos, por todos y por todos. Y ese gesto, en última instancia, es lo que permite la línea simbólica por la cual una propiedad particular se torna capital. Yo en este sentido, tiene otros elementos de el capital en B, en día, no solamente esto, yo no veía que está hablando de un capital corporal, porque es una noción de problemas, pero sí podemos pensar que un ciertos usos del cuerpo se torna capital. ¿no? Y permite en última instancia lo que yo llamaría un proceso de distinción. Esa instancia es como la diferencia torna legítimo a ciertos usuarios y lugares que quieren a otros. ¿no? A partir de esto entonces uno podría decir que, eh, por ejemplo, estos elementos son los que ponen el juego en, en esa forma de dominación simbólica que para él es el prototipo de la dominación simbólica, que es la dominación masculina. ¿no? Ahí es como entonces, la forma más pura de esa dominación simbólica. En la cual, lo podría decir, en los procesos de masculinización del cuerpo masculino se producen ciertos usos, ciertos elementos diferenciales, como elementos propios de la corporalidad masculina, o sea, tanto de la masculinidad como de la corporalidad masculina, a la vez que se los distingue, por decirlo muy simplificablemente, como los gobiernos ¿no? o sea, es más complejo, por supuesto, no, pero estoy simplificando es mucho para estar en la y en ese proceso entonces, se genera, si usted quiere un cierto capital Y si es que yo no diría es un capital corporal a si es que, sino un capital producido en este conjunto de relaciones que hace que ciertos millones del cuerpo sean legítimos en los proceso de eh, diferencias, sean positivas cuando las poseen, cuando son masculinas, y sean negativas cuando son poseen algo por ejemplo, en toda la discusión que se dio en torno a seren amigos, a un de con el árbol, qué sé yo, me parece que puede ser visto de esto, no lo he trabajado, pero no lo no, no, no, he no, no. Entonces, a partir de esto uno podría decir, si el capital tiene uno de esos elementos, en esta construcción que decía, que permiten sostener una cierta dominación simbólica, uno podría decir, uno de los desafíos para combatir esa dominación sería, yo quiero decir así, el 17 de octubre, si el capital, combatir el capital. ¿No? Entonces, llevar adelante una lógica por la cual se combata, no el capital en el sentido de la posesión con la generación de ciertas diferencias, porque eso no tendría sentido, eso sería también una pérdida del pluralismo, sino un esfuerzo por el cual las diferencias no se tornen distinciones. Y eso tiene una diferencia importante en la concepción de la dominación. No es que no se sea diferente, sino que la diferencia no se pueda tornar distinción, indagando los mecanismos, indagando los actores, social, culturales, los mecanismos por los cuales el uso del cuerpo diferencial pueden tornarse en cuerpos divididos y por todo lugar. necesito para de una manera completamente simple, ¿no? porque creo que se entiende desde el punto de la línea de a, a partir de eso entonces uno podría pensar en irrumpir aquellos mecanismos por los cuales se producen ese conjunto de dolor. y esa podría ser tal vez una de las primeras tareas de la crítica una crítica corporal, una crítica corporal que tiene directas consecuencias políticas si ustedes tienen directas consecuencias, yo diría que democratizantes, en el sentido complejo y interno, en tanto combaten las bases mismas en las que se sostienen formas de dominación, simbólicas, por decirlo en, la mente, en las que nos vemos nosotros implicados particularmente En este sentido, podría decir, se puede apuntar a una lucha, porque, eh, una lucha por, por, una, por generar una sociedad, sustituir una sociedad en la que, por decirlo dominamente, se puede hacer diferente sin temor, pero también por lo menos seriamente se puede hacer diferente. Muchas gracias. diferencia el cuerpo de lo corporal más que nada eso más que nada que no lo que dijiste si tiene si alguna diferencia y si la diferencia es entre esas dos cosas importa para, para pensar lo político segundo, y un poco lo mismo pasa en relación con los usos ¿no? y digamos cierta entronización cierta simbólica de esos usos como si hubiera un uso que Bien, entonces eh, contesto, un poco más fuerte, eh, contesto más o menos en orden y demás eh, Dije, no, no tanto que no iba a trabajar Como en el aspecto biológico Sino en general los procesos de naturalización del cuerpo Que, que tienen O sea, las reducciones del cuerpo A dimensiones estrictamente naturales Justamente al contrario, porque hay un montón de trabajos y me parece que es como lo que más consenso en general genera en, en un espacio de discusión como este. Podría equivocar, y lo puedo desarrollar, digamos. Eh, pero hay ahí un, una imposibilidad intrínseca de hacer de eso una investigación de las ciencias sociales, o de las en el sentido de las humanidades cualquiera que está fuera, digamos. Y eso es un problema en general cuando. Eh, en todo caso, se termina, la, la manera más habitual en que eso se adopta es que se termina estudiando representaciones del cuerpo. Porque la idea es que el cuerpo es esto, que todos sabemos qué es, que es un organismo, o lo que lo como se puede definir en distintos este contextos. Y en todo caso, nosotros lo que estudiamos es la variación de las representaciones sobre el cuerpo, pero no el cuerpo. ¿No? Entonces, cómo en distintas culturas se lo fue representando. Y demás? Eso, ya, pues, una, un uso casi caricaturesco de eso es el, el planteo que hace le el Letón al respecto de sus libros, además. Pues la pregunta es, si nosotros tenemos el desafío de hacer de la investigación de lo corporal, una investigación que eh, pueda pensar las relaciones históricas, sociales y culturales, políticas, o sea, la digo de la segunda sí porque algunos, yo diría sociales, porque soy sociólogo, pero otros dirían más históricas y demás, eh, el desafío es ver justamente cómo eso se impregna en la materialidad misma del fenómeno que estamos estudiando, antes que dejarlo como un fenómeno secundario que deja sin modificación la lógica que, que se está planteando. ¿no? Entonces, a partir de eso, uno puede pensar, hay lo que Weber llamaría puntos de vista unilaterales para la construcción de lo que que tiene que ver con una posición tecnológica. Entonces, yo preguntaría, que estaría, ¿cuál es? lo plantea para, para el ámbito de la economía, ¿no? O sea, nosotros construimos fenómenos como fenómenos económicos, sino que el fenómeno que es mucho más que económico, no es solo económico. Nosotros ahí vemos un fenómeno económico. ¿no? O sea, cuando nosotros discutimos las relaciones salariales del sindicato metalúrgico ¿no? con las compañías productoras de metal, vemos un aspecto económico de esas relaciones. Después, por supuesto, ahí hay otro tipo de fenómenos, por ejemplo, formas de sociabilidad, formas de construcción de ámbitos públicos y demás. Entonces, ese punto de vista unilateral no quiere decir que no pueda haber una indagación médica del cuerpo, que tendrá sus virtudes y sus limitaciones. La pregunta es. El punto de vista unilateral en este sentido, que insisto, sin eso no hay construcción y responde el objeto tuyo, que nosotros vamos a hacer, va a seguir siendo deudor de una forma de naturalización de lo corporal, que elimina aquello, o que oscura, más que elimina aquello que es justamente los rasgos más distintivos de las ciencias sociales, que es pensar social, o de las ciencias históricas, que es pensar histórico, o de las ciencias culturales que es pensar la cultura. Que deja ahí un, un ámbito, si ustedes quieren, en la oposición naturaleza-cultura tradicional a la antropología, deja un ámbito al lado de la naturaleza y por ende por fuera de la antropología. Porque la oposición naturaleza-cultura en la antropología es para decir, cuando empieza la cultura, empieza la antropología. Ya, cuando hacemos antropología de lo natural, si ustedes quieren esas esa es biológicas, si ustedes quieren, pero después otra vez ¿no? el Entonces, en ese sentido, es la construcción de un enfoque para la investigación en ciencias sociales sobre estas problemáticas, que es lo que nosotros, entiendo, tenemos como, como preocupación. Insisto, no quiere decir que se puede hacer un enfoque médico. O sea, el enfoque médico tiene otras virtudes que, por ejemplo, no pensar en la historia Tiene otras virtudes y otros defectos, pero no va a pensar en la historia del cuerpo. O sea, puede pensar que un cuerpo envejece por la edad, pero no va a pensar que el cuerpo en edad media que es fundamentalmente distinto del cuerpo en la historia. No es una idea que ningún médico, o sea, se puede investigar esa idea, pero es una idea que ningún médico aceptaría. Hay, ¿Hay investigaciones en la área de la medicina que están tratando de resultados de las sociales Sí, sí, sí. Yo lo que estoy diciendo es, son construcciones de, de puntos de vista particulares, yo entiendo eso. Pero es, por ejemplo, es la construcción de un punto de vista médico sobre la sociedad. Yo, en general, lo puedo entender como un punto de vista médico si tiene pretensiones feministas, por ejemplo. O cualquiera que está fuera diga que Si no tiene ese tipo de pretensiones, insisto, me parece que pensar dimensiones que tienen que ver con las conformaciones históricas culturales y políticas requiere de otros elementos de otras perspectivas la validación sociológica de las investigaciones en las neurociencias en general es débil como la neurosociología en general como las ramas de la neurociencia puedes no cerrarte la respuesta y puedes no estar de acuerdo en ese punto, pero la validación sociológica de la neurociencia, por ejemplo, la posibilidad de pensar las diferencias culturales, entre clases o los productos de la educación, biologías son siempre Hay investigaciones nuevas, que no Sí, yo. No, no, estoy bien, pero insisto en, en el mismo punto. Uno puede siempre pensar, hay investigaciones nuevas hace 100 años en neurobiología. O sea, siempre hay en cualquiera de las formas que apelan a elementos de la naturaleza para pensar eh, lo social eso existe como una tradición investigada incluso por las ciencias sociales a lo largo del tiempo y se va modificando según la historia desde, vamos a ver el nombre, desde que estudiaba los cráneos pero que siempre tuvo una pretensión no veo ahí una novedad eh, en eso para las ciencias sociales veo una novedad para las ciencias médicas entonces, si las ciencias médicas pretenden hacer sociología lo veremos digamos, con las reglas del juego de la sociología, no de las ciencias médicas o sea, yo no espero que un sociólogo eh, saque muestras de sangre y no espero que un médico entienda, por ejemplo, la complejidad de la cultura en la conformación de sus carmacos sectores no entienda que se llama dialéctica para la producción y la reproducción de una sociedad, etc. entonces si un médico puede pensar eso, bienvenido sea yo no, lo conozco. no conozco trabajos que piensen en ese tipo de eh, cosas lo que piensa es que piensen en histórico, eh, está bien, pero insisto es, es un juego en el cual, si uno acepta las reglas de la medicina, lo que, la pregunta que se está haciendo es: ¿hacemos medicina nosotros? No, hagan los médicos, me parece bárbaro. Pero puedes entender la sociología, pero que sí. No, o sea, lamento, es, cierto, o sea, es una posibilidad que exista hace 100 años o más. Digamos, es una posibilidad, estaba en lo que planteó Luis, o sea, hay una pretensión de construcción de la ciencia como positiva con referencia a la naturaleza. Desde, yo digo 100 años que me quedo corto. Entonces, me parece que es meramente caer en un círculo que ya existe y basta estudiar un poco de historia para saberlo. qué cosas que normalmente los médicos no hacen. Entonces, tal vez si usted un poco de historia, verías que no son tan nuevos los nuevos estudios. No son tan nuevos en sus construcciones epistémicas, que es el elemento clave para pensar estas cuestiones. Cómo epistémicamente construyen conocimiento. Hasta donde yo entendí era el eje de la presentación de. Parece que estaría más habilitado que yo para explicarlo densamente, digamos, pero supongo si que me parece que no hay cambios fundamentales. Y entonces en ese sentido no hay novedad. Bien. No, sobre este punto. Bueno, sí, pero es ¿no? la cuestión de las interdisciplinaridades. Palabra es panosa. Palabra horrorosa significa Explica que, que hay disciplinas. Y yo dudo, que hay las disciplinas y después implica que las disciplinas pueden de alguna manera compenetrarse la una con la otra y justamente la palabra disciplina si existe es que es posible compenetrar si es que es eso implica precisamente lo contrario implica la inmanencia, no implica la trascendencia entonces es evidente que qué, qué es lo que justifica ¿Qué, ¿Qué es lo que permite? Una, una intención teórica epistémica, teórica sistemática que uno pueda vincular el cuerpo de la medicina con un posible cuerpo de cierta psicología ¿no? o o de cierta cosa que se llama el amigo que no está en ninguna disciplina que están todas las disciplinas científicas y sociales ¿Qué es eso? Bueno, sí es un interés un interés práctico, es un interés político, es un interés profesional, no es un interés político. Es decir, los médicos hacen muchas cosas. Alcanza volver a mover a la novela que hacía mayor a la novela, hace cosas espantosas. Con tal de que, y con tal de solucionar problemas, porque la ciencia no se planteó occidentalmente como la solucionadora de los problemas sobre todo las ciencias humanas ¿verdad? como la problematizadora como la creadora de problemas como la crítica entonces eh, eh, en ese sentido yo creo que eh, estoy aprovechando eh, para tirar un poco el minuto porque me trae corto <risa> <el medio ambiente. risa> y me y es evidente que la tecnología, a veces de la tecnología en el campo de las ciencias humanas eso es la que, no porque sea la medicina, que no en el mundo, sino porque puede ser cualquier cosa la ciencia política. Muchas veces dicen, ah, es que yo, yo veo, por ejemplo, esas cosas que dicen es que los significantes de la calle para el Yo digo, no qué está queriendo decir, sí? porque eso es usar es categorías, el simbólico generado por la ultraderecha en Brasil. Este, o sea, si se quiere usar pues las cosas se pueden usar pero no se confunde con el pozo puede usar un palo para hacer un pozo y no por eso se transforma en un palo la, pues, la función y la cosa ¿sí? que es en cierta manera el bar que tiene una propuesta ¿eh? La ciencia, la ciencia cera, sí. para los valores del curso. Yo creo que es, es interesante porque la cuestión del curso nos va a en un campo que ni siquiera es interdisciplinario, es universalistamente disciplinario. ¿Sí? ¿Qué disciplina? existente, real y existente posible, pensable en el universo piensen en las universidades no tiene que manejar una visión virtual ¿qué disciplina? ni siquiera las matemáticas ni siquiera la química ni siquiera, eh, eh, si ustedes quieren algo más sofisticado buscar por ahí la, la agronomía la identificación el cuerpo, ¿por qué?, porque, un producto, porque en una instancia son otras y ninguna una otra cosa. Cuando no hay más cuerpo, se acorre. No que si eso es verdad, si eso lo podemos ver, podemos decir que el cuerpo no más tiene un efecto de, de un lenguaje de significante, Podemos decir que el cuerpo es una representación social, entonces ahí vamos cambiando de disciplina discurso. Entonces, en todo ese que hacemos lo que yo llamo filosofía de tocador. Que, en última instancia, para mi gusto es una trampa, una interesantísima trampa de los diversos modos entre el en el capitalismo que ha establecido en los Bueno, eh, entonces, después, la pregunta sobre cuerpo y corporal, la diferencia y demás. La verdad que ahí es, es, un, es un elemento que yo alguna vez tendría que trabajarlo más sistemáticamente y es, es acertada en ese sentido la, la, la distinción. Eh, yo en general quiero utilizar corporal, corporalidad generalmente como adjetivos operativos generativos a cuerpo, para decir, para no usar siempre el mismo sustantivo y no, o sea, es casi un uso de diccionario de, de la Real Academia Española el, el que yo hago en ese sentido, para mí decir un modo de corporalidad o un modo de cuerpo o un modo de corporal no, no me cambia lo fundamental en lo que yo quiero decir me, el gesto clave para mí es más la idea de mantener que hay eso, es la idea de un modo de producción en el sentido se en el término pero no un modo de producción de bienes económicos, sino un modo de producción de cuerpos, corporalidades corporales y demás. sí me parece que eh, es relevante la cuestión, ¿por qué? porque es cierto que hay usos específicos de esos términos que sepan corporalidad de, lo, de cuerpo y demás yo en general no, no, no le presto mucha atención a esa distinción y por eso parece ser un, un elemento a, a, a trabajar más sistemáticamente eh, y que pueden ser a veces momentos en que se cuelen justamente como pretensiones sustancialistas en estas discusiones ¿no? y eso me parece que es sobre todo lo que yo intentaría pensar muy radicalmente como para dejar afuera de cualquier perspectiva que investigue lo corporal yo propongo una si ustedes tienen, de matriz dialéctica porque es también la tradición con la que yo más de, de, con, con a, a la que yo considero más potente para, para la reflexión que yo quiero llevar adelante pero por supuesto hay otro conjunto de tradiciones que, que bien podrían hacer esto creo que la tradición dialéctica tiene esa capacidad de pensar eh, digamos de pensar las instancias productoras sin instituir una instancia improducida ¿no? sin generar una instancia digamos de producción de una instancia productora y producida, que es una forma de decir un principio creador que al mismo tiempo o sea el mismo creado, que suelen ser las secularizaciones de las de las revoluciones teológicas. Entonces, en ese sentido, me parece que ahí hay una potencialidad para pensar la, la dialéctica y para pensar lo corporal, usted tiene una aproximación dialéctica a lo corporal. Y en ese sentido, tal vez en relación con, con lo que planteaba Ricardo, es que el concepto de partidas corporales que yo planteo tiene una diferencia justamente. No, porque sea mejor que eso, a mí me cae más simpatica con eso, que tiene una ley O sea, que es un concepto que, tal como yo lo planteo, solo se construye en el movimiento de las instancias. Y que como tal no pueden. que son instancias a la vez que no son introducidas en sí mismas, ¿no? O sea, es un movimiento. Es una una práctica que se constituye. Iba a decir una cosa que iba a hacer también una, una chicana, la, la voy a evitar por esta vez. Eh, se constituye en, en la relación entre, si ustedes quieren, el momento particular concreto del uso del cuerpo Particular concreto dicho una vez, no okay, se va a hacer reiterar, porque es un, un uso particular concreto eh, Si ustedes quieren, más individual, por decirlo de alguna manera En su relación con un modo de producción, con un contexto en el cual hay ciertas logias que son predominantes o sea, Yo no diría que está equivocado Moss cuando dice que las maneras de sentarse o las maneras de caminar son cuestiones del cuerpo esas son cuestiones del cuerpo en el contexto, en el marco de una cierta tradición, si usamos la tecnología de Pepsi-Propimos, o si usted es una cultural, o la que yo le propongo, en el contexto de un particular modo de producción de corporalidad, que hace que sentarse y encaminarse a cuestiones corporales y que yo esté acá dando una charla, tal vez no. Tal vez esto no, no, nosotros no lo pensemos inmediatamente como una cuestión corporal. ¿no? Y, Insisto, no estoy diciendo que tenga que serlo, estoy diciendo que no, eso implica una caracterización, una división entre lo corporal y lo no corporal. Y esa división hay que pensarlo en su propia intensidad. El, el y a mí me parece que ahí hay una dimensión de alegría importante. Algo parecido en relación con lo simbólico, y que se conecta a la vez con, el, con la cuestión del uso y demás. Si usted quiere hacerlo, utiliza esa noción de uso, que hay algo para mí, lo que decía recién Luis, es que, que tiene que ver con eso, en, en cómo usa un palo para hacer un pozo y demás, que. Un poco lo que está detrás de, de esto que es la manera en que yo utilizo la noción de uso, o el uso que yo hago de la noción de uso, tiene una especie de reminiscencia del Wittgenstein de las investigaciones filosóficas, ¿no? Del Wittgenstein de las investigaciones filosóficas, en el cual el sentido de una palabra es su uso en un determinado juego de lenguaje. Y lo que yo estaba diciendo ahora no es muy lejano, ¿no? es un uso del cuerpo en un juego corporal, en un juego, digamos, a ver, a ver. Se la podría como releer de esa manera, si el bien está no es un pensador eléctrico, ya le agrego otros elementos, etc. ¿no? Entonces, el uso en sí no tiene en ese punto una propiedad física, sino justamente es una propiedad productora. En el caso de bien está de sentido, en el caso de lo que yo estoy planteando, de corporalidad. De aquello que nosotros entendemos, consideramos, concebimos, digamos, podríamos tener una discusión sobre cuál es la mejor manera de caracterizarlo como corporal. Eh, y este límite es de práctica. ¿no? Yo diría, es, es un elemento eminentemente práctico en el sentido de, de que implica, no una cuestión física, pero yo diría material, en el sentido de el que el término. ¿eh? Sobre todo en la primera de las tesis sobre fondo.